La más buena moza. Ahora. Gracias, amado. Gracias, amado, Yerjan, y a toda la gente que ha estado con nosotros hoy día feriado. Pero hoy no es el día de fiesta. No. pero es el miércoles. Sí. No entiendo. El día de nuestro natalicio, de nuestro padre de la patria, se Ese mueve. Ese día va a pasar sin pena ni gloria. Sin pena ¿verdad? ni gloria. entonces el viernes no se movió. Así como para los creyentes y los fieles, respetan su día también para quienes entendemos que la patria tiene un valor incalculable y quienes trabajaron por ella para hacer lo que somos hoy, también deberá de tener ese valor. Pero esto es nuestro país. Por otro lado, miren muchachos, nosotros eh, así eh, por encima, porque casi eh, le boicoteamos la sesión a, a Tony por el tema de la emoción, sí. claro, sí, y, y la alegría eh, que tenemos en el pueblo, en San Francisco de Macorís, por la victoria de los gigantes, y un planteamiento que hizo... Bueno, nuestro amigo collado en estos días de que la serie del Caribe se, traje, se trajera a San Francisco. Eh, mucha gente lo entendió como fuera de lugar y sin que nosotros no tenemos las condiciones para el mismo o para la realización de la misma acá. Eh, ciertamente es así, pero si este aspecto es importante y que debe de llamar la atención a los empresarios de San Francisco de Macorís, a quienes invierten en nuestro pueblo, a los políticos de acá, de San Francisco de Macorís, a nuestros legisladores, en el caso de Franklin, Nicolás, eh, Jane Rodríguez, los cinco o seis que tenemos, que son demasiados, debo de decirlo, porque imagínese usted, demasiada gente representándonos en ese Congreso. Pero debe de llamar la atención y a este Consejo Económico del que tanto se habla aquí eh, para el desarrollo de San Francisco, cosas como esta deberían de prestarle, prestarle la debida atención un poco aquí, Hemos observado que el progreso de San Francisco de Macorís es básicamente en un solo aspecto, inmobiliario. ¿De dónde vienen esas inversiones? No lo sabemos ni nos interesa en este momento. Lo que sí nosotros tenemos es una escasez de la amplitud o de la variedad de inversiones o de las cosas que llegan a nuestro pueblo o de lo que se hace. Los atractivos turísticos, los atractivos de las ciudades son específicos. El aspecto cultural, ¿qué lugares culturales tiene San Francisco de Macorís? Tenemos el aspecto, nosotros no tenemos playa, tenemos que explotar otros, como el ecológico. Tenemos algunos proyectos como el Rancho Don Lu, pero hay otros más que se pueden desarrollar. Por ejemplo, el Sendero del Cacao, que no ha tenido ese auge, sí. Hay algunas excursiones que se realizan, agencias que lo han asumido, pero tampoco ha tenido el impacto... Que, que llame la atención de que venga gente, mucha gente de otras ciudades, como nosotros sí si nos trasladamos a otros pueblos a disfrutar de esos atractivos. La parte hotelera ni decir. Tenemos el Hotel Las Caobas ahí, que no es tampoco una atracción así. Tenemos el otro hotel por acá del New Paris, que tampoco es un atractivo, eso es de hospedaje básicamente. Turismo ecológico, turismo de hotelería no tenemos turismo de playa, turismo cultural. Cuando nos ponemos a destacar o a tratar de buscar para destacarle el atractivo de San Francisco de Macorís, es básicamente, señores, en la parte nocturna, aún hasta con cierta escasez, porque cuando te pones a mencionar o buscar los lugares, no son tantos. Usted podrá estar escuchándome decir, bueno, pero solo habla de, de, de, de, lo, de la poca atracción que tenemos en San Francisco de Macorís hay atracción. La gente que me escribe o llama y diga, ¿qué tenemos en San Francisco de Macorís de atractivo? La ciudad está bonita, ha crecido de manera vertical en lo que tiene que ver con edificaciones y construcción. Es básicamente ahí que está. Cuando hablamos de eventos de magnitudes importantes, nosotros no tenemos el, los lugares o la capacidad de recibir una cantidad de gente para realizar el mismo. Nosotros tenemos necesidad de que San Francisco de Macorís sea visualizado como lo que nosotros entendemos que debería de ser. Cuando digo esto me refiero a que tengamos atractivos o que las inversiones que se hagan en nuestro pueblo deberían de ser otras más que en dealers de vehículos, car wash, por ejemplo esa zona de libertad ha abierto muchísimo. Dealers, una cantidad importante de dealers tenemos acá bares, discotecas o restaurantes, es básicamente ahí donde llega la inversión. Nosotros sabemos que generalmente ese tipo de inversiones provienen de inversionistas muy específicos, para decirlo de alguna manera. Eso te dice que la inversión del empresariado, de la gente que ha creado su fortuna, su dinero a través de los negocios establecidos acá y que han ido avanzando y creciendo se han quedado de alguna forma estancados en sus áreas. Me gustaría hacer este ejercicio. San Francisco de Macorís, la llamada tercera capital, que tiene una, eh, eh, una inversión o que hace un gran aporte al PIB de la República Dominicana, de nuestro país, no tiene los atractivos, no tiene las condiciones para atraer. Ese turismo interno, señores, ese turismo que se desarrolla de manera importante en la República Dominicana, aquí el, el turismo interno ha crecido muchísimo. Los dominicanos nos trasla <coughs> <Perdón. coughs> no, no trasladamos de un punto a otro. Entonces, ante todo esto, vamos a tomar un poquito de. Ante todo esto, debe de ser preocupante y de alguna forma prestarle la merecida atención repito, cuando nos ponemos a hacer un listado de los atractivos que tenemos como ciudad, son muy limitados, son muy limitados señores y no podríamos nosotros tener las condiciones en un tiempo importante de que eventos de magnitudes de este nivel, como la realización de una serie del Caribe u otro un evento de un artista internacional, por ejemplo no tenemos el lugar, como Altos de Chabón, Carol G por allá por poner eh, algo que pasó en el fin de semana. Entonces, ante todo esto, te dice que San Francisco de Macorís, aún con ese crecimiento en inversiones inmobiliarias, que básicamente, señores, destaco, inversión inmobiliaria, diles y Carwash car San Francisco de Macorís, con esa inyección de dinero que le llega, porque aquí entra mucho dinero y se puede visualizar en los vehículos, en las casas, en las inversiones de proyectos de construcción, te dice que aquí hay dinero. Pero ese dinero no está yendo o no se está invirtiendo en atractivos o inversiones que llamen la atención de los que son de afuera. Esto te va creando una limitación como pueblo. Amado hablaba, por ejemplo, de los huelguistas, del falpo, de que Serie 56 es un pueblo revoltoso, de que la gente no viene acá por esto. Esto ha mermado y ha bajado un poquito el tema de las huelgas eh, de los dos, y dos días que se deja de trabajar por la realización de la misma, de que tenemos varios grupos populares que crean de alguna forma intranquilidad a la ciudadanía. Esto ha bajado un poco. Donde radica, donde radica la situación de atraso, entre comillas, que tenemos de atractivos para San Francisco de Macorís, es en nuestros empresarios o inversionistas y en nuestros funcionarios o representantes o en estas organizaciones de desarrollo que tiene el pueblo. ¿Por qué? Porque son los que deben de promover, en el caso, legisladores, proyectos para San Francisco, legisladores el Comité de Desarrollo de San Francisco. Yerjan, ¿qué, ¿qué ha logrado aquí el Comité de Desarrollo? De que Francis habla mucho. Encabezado por la universidad, empresarios y demás. ¿Qué se ha logrado aquí en San Francisco se, de Macorís? Sería Margarita? importante que esa información no la den ellos mismos. Atención no. al padre Isaac García. Así es, que es quien ha encabezado sí. generalmente este comité. Nosotros, en un momento determinado, bueno, el mismo padre estuvo por aquí con un folleto, un libro de este tamaño. Donde eh, se hablaba de diferentes aspectos importantísimos en busca o en miras de desarrollar lo que nosotros estamos planteando para nuestro pueblo, para nuestra ciudad. Pero cuando no hay una unificación de criterios y de gente para trabajar por ese fin planteado, que se tiene claro, pero terminamos diciendo que no se da, no se ha dado durante todos estos años. Tenemos entonces. La situación de que estamos estancados, que estamos estáticos como ciudad, como pueblo. El San Francisco de hoy y el de hace 10 años atrás es muy diferente. O sea, ciertamente se nota la diferencia. Ahora, cuando destacamos esos aspectos que son atractivos de una ciudad y que promueve la entrada de gente que llama la atención a que vengan a visitarnos, no lo tenemos, no lo tenemos, no tiene San Francisco de Macorís estas condiciones de generación de interés. Entonces, ante todo esto, sería importante ver a nuestras autoridades, a nuestros legisladores, al empresariado de San Francisco de Macorís, que se preocupara por estos temas, por estos temas de desarrollo de nuestro pueblo. Entonces, ante todo esto, decir, cerrar y plantear sobre la mesa ¿Quiénes son los responsables en las ciudades de que se den estas condiciones para la creación de atractivos, de inversiones diferente a que no sea dealer, carwash? Discoteca. De discoteca, y eh, la discoteca. Así? Y ahora hay uno... uno ¿Pero cómo así? Que, uno, óyeme, ahora hay unos carwash prostituidos. ¿Cómo hace? No, ¿Cómo, eso yo ¿cómo, no lo había visto, no, Amado. No, no, te ¿Eh? explica eso. ¿Eh? ¿Cómo un carguas prostituido? ¿Qué, qué, qué es ¿Qué eso? ¿Qué van las chicas? <risa> que tienen chicas. Ah, ah, pero yo no lo he visto, eh. Amado. ¿Dónde tú viste? Ajá, que... Ajá, yo te voy a decir dónde están. Porque... Por ejemplo, en las zonas de la libertad están abiertos varios. Aquí, dealers, se ah, abren cada, cada... Cerca de aquí hay dos. Ah, bueno. De eso que yo dije. Los dealers de vehículos se, se aperturan de manera constante en nuestro pueblo. ¿Eh? <risa> no, yo bueno no señores. Pero es llamado, Por ejemplo en la zona de Guisa, salida Santo Domingo, salida Tenares, es diseminado de dealers, dealers, car wash. No hay el moteles, el sector, ¿qué pasa? Por, moteles se han aperturado. Pero, pero, pero no aperturado, esa es la zona de los moteles. Sí, pero hay hoteles nuevos, cabañas que, que aquí se les conoce. Así ah, son o exacto. Se han un... aperturado algunas. Eh, ahora un nuevo club señores que andan con una bendita guaguita anunciadora porque hacen fiesta toda la semana. ¿Así ¿Club es? qué? El, el, el hobby club. Eso anda con una guaguita anunciadora, que ellos ah, que, que llamar medio ambiente, bueno. porque es todos los días, porque ellos <coughs> hacen sus fiestas semanales y eso pasa en el día completo con sus benditas guaguas anunciadoras por la, la, los lugares, las organizaciones, sí. y es muy molestoso. La, eh, la palabra es molesta. Eh. Y yo dije a habla con medio ambiente que llaman a esa gente la atención. Sí. Entonces, ante todo esto, señores, tenemos nuestros legisladores, autoridades locales, el empresariado de San Francisco de Macorís, el, el comité de desarrollo que debería de preguntarse, ¿qué ha pasado en San Francisco de Macorís? ¿Cuáles son los atractivos de San Francisco de Macorís? ¿Cuáles son las inversiones turísticas, ecológicas, eh, culturales que tenemos? No la tenemos, repito. Los Entonces, cabua. sería importante que, ya hablo de 25 años, para un, algo como la serie del Caribe, yo espero que en 10, 15 más o menos, mm. podamos decir, vamos, que la gente diga, vamos para San Bien. Francisco de Macorís. Gracias.